Muchos me dijeron que no iba a lograrlo Que mejor dejara de intentarlo Pero acá me ven Cumpliendo mis sueños <risa> Jugando Fútbol es el flap, tío, vengo con Edson, ves lo que saco de mi corazón al balón con mis versos y si apuntas a la escuadra haces -o. te apunta a la pantalla para que animes al resto con esto que saco <risa> Edson Castro, serás futbolista cuando te pongan los cascos y escuches este tema que te canto Que ha nacido del llanto, de la alegría que me dan tus vídeos me levanto Cuanto más pa' que superes el reto que sacas Bolivia en el mapa y en textos Toda Latinoamérica atrapas Con los goles que marcas Y la portería tapan, buscas hueco Más de un millón de subs, tus palabras tienen eco Solo es rutina cuando las botas me ato Aprendo con solo mirar No eres Messi ni Neymar Eres Kaká en el Milan ganando la Champions Un saludo para Eddie Ramirín Sin ellos no sería posible que estemos aquí Yo rapeando sobre ti, sobre un beat Tú con una Pelota y un sueño por cumplir Por ello habrá que pelear Lo que haces con un mando Luego lo vuelves real Demuestras que si eres leal A lo que persigues Dedicado a los que ya están Y al que se suscribe Ey, y no lo olvides Haz lo que puedas Con lo que tengas Un abrazo hermano